Primero de mayo, al lado de Leidu. Es un orgullo poder estar acompañándolos, por todo el esfuerzo y por todo lo que han crecido. Cada club de barrio lo, lo hemos visto, lo hemos seguido y cada peso, cada moneda que consiguen y que logramos conseguir se invierten para que, para que las pibas y para que los pibes estén adentro de cada club. Ahora canta la Liga de Fútbol Femenina, Chucky, eh, el Hurlingham, ahí ya hay más pibas que pibes. Y eso nos pone muy contentos y vamos a seguir acompañando. Pasarles el aviso de que si necesitan la mano de obra, cuando reciban los materiales que les manda Coco, que les manda Daniel Menéndez de Chucky, eh, cuenten con nosotros, con las cooperativas para hacer la mano de obra, para poder construir. Sepan que el municipio siempre va a estar acompañando. Veníamos haciendo una cuentita con Malamud, que creo que la tiene por ahí, o, o con, con Tufe. Ahora vamos a construir el playón deportivo en la escuelita. Vamos a construir el Plasión Deportivo en, en el Triangulito. Le debemos el plazón Deportivo al Club Mitre, que lo vamos a hacer. Le, eh, estamos construyendo el plazón Deportivo en, en el Club Malvinas, ahí en la Sociedad Fomento de, de La Juanita. Le debemos el plazón Deportivo a la 17 de agosto, la Sociedad de Fomento del Tanque. Le debemos el plazón Deportivo a, a Villa Club. Bueno, el destino está en marcha, los patitos están en marcha. Estamos haciendo dos clubes que están en el polígono, barrios populares. Entonces, tanto los patitos como Visa Club, que están en el barrio en destino. están haciendo unos clubes bárbaros con vestuario. Eh, el club Grepi, bueno, ahora están haciendo el zoom y el techado del club. Así que sepan que cuentan con nosotros para lo que haga falta, para seguir creciendo, para seguir, para lograr que, que los clubes estén cada vez... Cada vez mejor, ¿no? Así que ahora estamos esperando, bueno, ahí llegó el presidente de la liga, que, le, que se, le, se le acabó la piedra del reloj, ahora le estamos comprando una. Al amigo, vení, Marce, vení, vení. A Marcelo, que es el presidente de la liga, gracias por el laburo que viene haciendo hace tiempo. Gracias, Marcelo. Eh, y bueno, gracias por estar juntos, por seguir trabajando hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar Hagámoslo todos juntos gracias a las mujeres enorme laburo de las mujeres en los clubes enorme, enorme, enorme tengan cada vez más participación abran los compañeros las comisiones directivas abranla, abranla que se incorporen las compañeras que es, que es maravilloso no sé si está la presidenta del Club Malvinas anda por acá, ¿no? no vino bueno, acá está la vicepresidenta del Club Malvinas cuando estuvimos el otro día que arrancó la obra del playón la comisión directiva ...son todas mujeres menos uno que lo pusieron de vocal... ...al hombre lo pusieron de primer vocal... <risa> ...el primer vocal es un hombre... ...pero con citación a la Comisión Electiva... De del Club Marilas que lo van a poner... ...lo van a poner muy lindo ¿no? Así que Chucky, gracias por haber laborado juntos... ...Chucky es un dirigente muy importante... ...del Movimiento Barrio de Pie... ...siempre digo, reitero... ...si las organizaciones sociales... ...no hubiesen llegado antes... si no llegaran antes que el Estado muchas veces... A los barrios las cosas hubiesen sido más complicadas. Así que yo hago y pongo en valor y hago un homenaje a cada organización social porque muchas veces ha llegado antes que el Estado y articulado con el Estado la solución para, para nuestra gente. Así que gracias, Chucky por venir de vuelta. Sigamos laburando. Poco eh, es el presidente de la unidad ejecutora. Ahora el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Vivienda va a tener un porcentaje de recursos para hacer obra pública y vivienda. Eh, a través de organizaciones, Chuki es el, perdón, Coco es el responsable de la unidad ejecutora vinculada a la pública. Así que imagínense lo que le vamos a mandar. Así que bienvenido, Coco, un aplauso grande, un aplauso grande para Coco. Bueno, a Isabel, a Isabel y a todas las compañeras de Barrio de Hoy es un día muy lindo, un muy lindo. Gracias. Venid, Leo, venid, venid, venid. Venid, Leo. Sigue la buena noticia, él es el viceministro de Desarrollo Social de la Nación que viene a anunciar que viene a anunciar también recursos para poder, para poder bueno, seguir trabajando tenemos un programa que se llama mejor mi baño. Mi, baño. Mi, baño, mi baño Vamos a recibir el fondo del Ministerio de Desarrollo Social con Vicky, con Leo, con el equipo vamos a hacer baños, núcleos húmedos en las casas vamos a ir a hacer casa que no tiene baño y vamos a construir el baño y eso con un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sí, que alegro, le agradecemos mucho, gracias a... por acá. También le vamos a pedir unos pesitos para tener unos placioncitos, eso me es mi encargo yo. Bueno, gracias, las quiero mucho y los quiero mucho, ¿eh? gracias por bancar.